Mm. Uh. Bueno, hola a todos, gente. Soy Fede y estoy con el sorteo de Trópico 4. Va a ser un ganador. Suerte a todos, gente. El ganador es Mikias Ramírez. Mikias, tenés que hablarme en Facebook y pedirme la key tenés que apurarte porque vence ahora el 16 de septiembre. Así que. No te cuelgues. Vamos con el siguiente sorteo que son los 10 ganadores de, de Billion. Como siempre gente, si me olvido de alguno de sus nombres, ustedes me dicen. Mucha suerte a todos. Acá están, a ver, creo que están todos. Suerte gente. Bueno, los ganadores son REC, Jasmine, Nico Cruz, Bruno Soria, Insane, Andrés Mendoza, Emanuel... Mr. Koala, Rolf y Freddy eh, Me tienen que pedir las cakes por Facebook, gente Y bueno, nada, hasta acá llega el sorteo Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video Chau